Muy Buenas noches, ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto poder saludarnos y saber que estamos contentos por comenzar la nueva semana que hoy comienza y por supuesto cada uno de nosotros felices, ¿No? De poder este desarrollar mejor nuestro nuestra semana. Estamos muy contentos por eso y les agradecemos a ustedes por tomarse el tiempo cada semana para poder escuchar la palabra de Dios. Muy contentos por eso. Bueno, hoy estamos terminando nuestra serie de la resurrección, tercera parte. En el capítulo 15 del libro de primera de Corintios, el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección como un, un concepto que a través del de tiempo él había defendido incluso ante los ante los concilios y ante sus acusadores, de que él estaba predicando la verdad, la, la palabra de Dios. Que si esto no era bien aceptado por los judíos, que era un problema, bueno, él está diciendo que realmente lo que digo, estoy diciendo la verdad. Leeremos hoy eh, la teoría del apóstol respecto acerca de la resurrección. Y él viene mencionando, usando ejemplos de diferentes maneras. En el versículo, en el versículo 32, eh, voy a leer el capítulo 15, dice, Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis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 No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de hombres, otra carne de las bestias, otra carne de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una, una estrella es diferente de otra en gloria. Está tratado de filosofar para hacer entender cómo se da la resurrección. Se, eh, luego dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postre Adán espíritu viviente más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales, tales, eh, tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, muertos que reciben a Jesús incorruptibles el día de su venida, y los vivos son transformados a incorrupción en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que esto corruptible se, de, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea revestido o vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad,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 En otras palabras, es importante que nosotros pongamos nuestra esperanza en el Señor. Porque todo este tiempo hemos venido tratando de vivir una vida cristiana, de depender de Jesús, de experimentar cada mañana ese Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón, al atardecer, gracias Señor por cuidarme durante el día, te entrego mi corazón esta noche para descansar en ti. Toda esta actividad que constantemente hemos vi venido viviendo a través de los años, a través de los tiempos, no es en vano. El Señor es real. Su promesa es que todo aquel que crea en Jesús, que vive una vida dependiente de Él, que experimenta esa vida diaria de, de dependencia, de constante fe en él, de confianza en sus promesas, un día verá las promesas cumplidas. Tal vez muchos de nosotros decimos, ¿para qué tanto? Tantos años, tanto tiempo. ¿Cuándo Jesús vendrá? Decía mi papá. Él descansó esperando la venida de Jesús. ¿Pero cuándo pues? Porque él quería ser sano de su salud. Él quería vivir una vida mejor, quería restablecerse completamente. Y creía que Jesús lo podía sanar, pero murió confiando en él y esperando su venida. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos cansamos y vivimos en algún momento la experiencia del desánimo de decir ya no, cuánto tiempo más? No pasa nada, todos los años he vivido confiado en que Jesús va a venir y no viene, y no viene, y no viene. Y no se manifiesta su poder y el mundo cada vez va de mal en peor. Y seguramente más de uno de nosotros hemos perdido la esperanza. Pero no hay nada que perder. El apóstol dice, manteneos firmos, firmes, hermanos míos, constantemente creciendo, porque no estáis trabajando en vano. Esta es la esperanza que el Señor nos da cuando nos habla acerca de la resurrección. Yo quisiera que uno de estos días, si ustedes tienen a, tienen a bien, podamos conversar un poco más acerca de lo que está pasando en el corazón y en la mente de todos aquellos que un día creímos en Jesús y que decidimos ser sus siervos, que decidimos confiar en sus promesas. No desmayemos. El COVID, la política, la economía, la inseguridad, se ha vuelto parte de nuestra existencia. Te rogamos que no pierdas la fe. Hay un Dios, hay un Jesús que ha muerto por ti y ha muerto por mí, y resucitó al tercer día, y nos garantizó que un día la muerte será absorbida para siempre, y donde Él esté, y nosotros con Él, no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas habrán pasado. Esta semana, al comenzar, el Señor te pueda dar esperanza, y sobre todo, la seguridad de su compañía. Que el Señor te bendiga. Este es tu programa de reflexiones de la Biblia. Como está. vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, alabamos tu nombre por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias por los mensajes escritos en ella. Gracias por la oportunidad que nos das de poder comprenderlas. ¿Cuántas personas leen tu palabra y no la pueden entender? Mas tu Espíritu Santo está presto para ayudarnos y convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Permítenos, Señor, que tú puedas siempre ser nuestra guía y que tu Espíritu nos ayude. Oramos por nuestro país, el Perú. Hoy, todos los días, hay confusión, hay desesperación. Ayuda, Señor, a las autoridades de nuestro país para que puedan tomar las decisiones adecuadas para poder vivir en paz y esperar tu venida de la mejor manera. Bendice a los que están faltos de fe, los. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Un amigo de siempre, Boristán.